Mateus Carr nació en la ciudad de Guatemala en 1994, psicólogo clínico por la Universidad de San Carlos de Guatemala, actualmente maestrando de la maestría en filosofía por la Universidad Rafael Landívar, miembro del colectivo Amberes, editor de revistas especializadas en la difusión de poesía joven y organizador del Congreso Centroamericano de Literatura de la Universidad de San Carlos. Ha participado en festivales literarios y antologías de toda Latinoamérica. Su trabajo se dispersa en antologías, revistas, blogs y artículos de reflexión académica y cultural. Historial literario de Mateus Carr, 2016. Premio Nacional Manuel José Arce por el poemario Azuba. Publicación del poemario Azuba. 2017, Premio Nacional de Poesía Luz Méndez de la Vega. 2018, Premio Ipsofacto por el poemario Alturas de Wall Street. Creación de la Poeteca, Taller Ambulante de Escritura para Sensibilidades Creativas. Antologador de la U Poética. 2019, Reedición del poemario Alturas de Wall Street. Organizador del Congreso Centroamericano de Literatura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Antologador de Modelo 90. Muestra de poetas guatemaltecos nacidos en la década de 1990. Antologador de Poesía Sancarlista. 2020. Publicación de la plaqueta felina Sombra de la Infancia. 2021. Publicación de la plaqueta el año en que mantuvimos la distancia y encerrados nos leímos las manos. Antologador de diálogos y textos, escritoras guatemaltecas contemporáneas. Les damos la bienvenida de parte del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala y de parte de Biblioteca también presentamos este proyecto Nuevas Voces de Guatemala en donde les estaré acompañando Diego Calderón junto con el escritor guatemalteco Mateus Carr, de quien hablaremos brevemente para mencionar que es psicólogo, editor de revista de poesía eh, premiado con diversos eh, galardones de literatura y bueno, toda una carrera de la que queremos compartir en esta ocasión Mateus, bienvenido Gracias Diego Cuéntanos, Mateos un poco sobre ti, un poco sobre cómo comienza este apego a la literatura, a la poesía específicamente. ¿Cómo te inspiras para escribir? Es una larga historia, hay varios orígenes. De... Bueno, el que más me gusta es cuando mi papá me llevó al cine. Más o menos allá por el 99 y se iba a estrenar por primera vez la... Bueno, era el estreno de La amenaza fantasma de Star Wars. Y previo a eso habían estado pasando la, la trilogía original, las tres películas. Y realmente yo a esa edad pues no entendía ni tenía como 6 años, 6, 5 años, no comprendía mucho, pero siempre se me quedó grabada una, una escena en la cabeza y es cuando Darth Vader le dice a Luke, yo soy tu padre. Y ahí fue la primera vez que yo entendí lo que era un, un plot twist, o sea, jugar con la mente del, del espectador y de alguna forma fue como que dije, yo quiero hacer eso, quiero jugar con la mente de alguien más al crear algo, ya sea pinturas... Eh, eh, alguna escritura o película o algo, pero tenía esa inquietud. Todavía no me había eh, dicho que quería escribir, pero pienso que ahí está el, el, el, el chispazo inicial. El inicio, por uh -huh. supuesto. Interesante forma también y a muy temprana edad me doy cuenta que, que ya vas teniendo como la percepción de este tipo de elementos que son muy propios de la literatura. Pero cuando ya llegas a la poesía y te empiezas a desarrollar en, en, en este ámbito, ¿cómo funciona tu proceso creativo? Realmente empecé ya a tomármelo en serio la, la escritura, eh, empecé a escribir más o menos a los 10, 11, 12 años, más que todo para el, para el colegio, donde yo estudiaba, recuerdo que la primera vez nos, eh, fue un concurso de cuentos, ni siquiera nos habían enseñado a escribir bien o propiamente una teoría de la literatura, pero eh, así son las maestras, ¿no? O sea, quiero que hagan un cuento, o sea, ya mero nos pedía una novela o algo por el estilo. Sin embargo, pues yo, a mí me gustaban muchas, eh, nos ponían a leer bastante y tenía autores favoritos ya como Julio Verne o algo así. Y casi todo el mundo recuerdo que escribió sobre aventuras con, con su familia, ¿no? Que se iban a, a Petén de vacaciones o que iban por helado y les sucedía algo. Pero a mí realmente se me hacía un poco aburrido contar todo eso. Eh, realmente yo no sabía que iban a escribir los demás, pero a mí mi mente fue como yo no quiero escribir eso. Entonces empecé como a fantasear un poco y a años más tarde me doy cuenta que Tomé elementos de Julio Verne, creo que habían estrenado King Kong en esa época, algo así. Pero ahí hice una mezcolanza y todo eso. Pero digamos, fue, fue un hábito que a mí se me hacía eh, como, un, como un hobby. Eh, algo que yo no lo tomaba tan en serio fue hasta que yo leí a, a Franz Kafka y a Vargas Llosa con este libro, el, el pez en el agua, donde él relata sus primeros inicios como escritor y todo lo que conllevaba explorar el mundo. Él relata que estaba... Era, periodista, pero como un, una especie de periodista alternativo, eh, un poco así, un periódico tipo La Extra. Entonces él le tocaba ir a las 2 de la mañana a, a tomar fotografías de algún asesinato, de, de cuerpos desmembrados y todo eso, y a mí me empezó a fascinar todo, todo, todo eso, era como lo que uno comúnmente no ve en los periódicos o en la televisión, pero que resulta fascinante para, para ciertas personas, o quizá para todos, pero algunos no se dan la oportunidad de ver todas estas historias a veces escondidas. Entonces, más o menos a los eh, 17, yo dije, bueno, yo, yo quiero ir en serio. Entonces empecé a tomarme al menos eh, una hora diaria para, para escribir. Y me empezó a gustar mucho eh, centrarme en, en las vidas de las demás personas. Entonces, digamos, si alguien, no sé, en la camioneta me contaba una historia, yo trataba de, de ponerle toda la atención posible y ver qué me estaba queriendo decir es esta otra persona. Eh, hay, hay un poema que le gusta mucho a, a las personas y realmente yo... Eh, encontré ese poema en una biblioteca, pero no del modo que cualquiera pensaría, o sea, en un libro, realmente era una conversación entre, entre dos personas que estaban pasando, eh, y es una frase donde decía de, de nosotros, ¿no?, que le decimos a los gringos, gringo go home, mm. eh, que es una frase muy conocida, pero eh, en la conversación escuché que el otro decía, bueno, sí, que se vayan, pero que nos lleven con ellos, entonces hay una, hay una especie de, de... Hoy tengo un poema donde empieza así, gringo go home, pero... Eh, si vuelves, llévame contigo. Algo así empieza el poema. Pero entonces, digamos, eh, escuchando, eh, poniendo atención, uno puede encont eh, encontrar literatura en cualquier parte. Y creo que ese es el primer trabajo de todo escritor, poner atención. Ok. Bueno, me parece bien interesante que mencionas algunos personajes, digamos, como influencia también dentro de tu arte literario. Y yo quisiera saber si para un lector experimentado, alguien que ha leído ya distintos textos y diversos autores, cuando lee tu poesía, ¿Puede encontrar ahí la esencia de algún otro escritor? Como decir, ¿tienes algún, algún, algún otro poeta en el que te inspiras también para poder escribir? Bueno, siempre están... Eh, uno se, se construye de, de otras lecturas. Creo que sin haber leído o seguir leyendo, no, no podría escribir. Porque pues, eh, si uno se queda con, con el concepto básico de poesía, creo que hoy en día sería ya poco rentable realizarlo porque es un concepto que ya pues se sigue, se sigue construyendo y que si uno lo toma al pie de la letra pues le sale una poesía del siglo XVIII o siglo XVII y pues ya digamos a, a los lectores de hoy en día eso ya no les resulta interesante creo que la, la poesía sobre todo nos ha permitido jugar con bastantes formatos he leído eh, poemas que son eh, pues no sé recetas de comida o sea juegan con el formato y ya digamos y uno se da cuenta que digamos la rima el, el metro, todos esos son, son tecnologías que han quedado ya en desuso. Hay ciertos poetas que todavía logran retomarlas con, con bastante frescura, pero es, eh, depende mucho del, del talento. Sin embargo, eh, pues leyendo uno se da cuenta que el concepto de literatura todavía se puede estirar y que queda mucho, mucho por hacer. Por supuesto, hoy en día de hecho se utiliza bastante el verso libre. Y hablando un poquito de esto, ¿qué piensas de la literatura guatemalteca contemporánea? Bueno, para, para serte sincero, yo hasta hace unos 4 o 5 años yo no sabía mucho de la, de la literatura guatemalteca, porque realmente la, la educación nacional eh, no se enfoca en, en ella, porque la literatura suele ser incómoda. Eh, casi siempre pues, eh, abundan los autores franceses, los alemanes, los ingleses, los estadounidenses, y realmente los guatemaltecos se eh, quedan así como relegados, sobre todo por, por lo incómodo que puede resultar para digamos, ciertas esferas. Entonces yo recuerdo que publiqué mi primer libro, eh, que tiene como, pues por lo que me pre preguntabas, tenía, tiene bastante influencia norteamericana, sobre todo los picnics eh, eh, eh, esos que estuvieron en los 50, 60 y 70. Eh, cu cuando publiqué este libro, llegó a algunas personas, se publicó en Editorial Universitaria y les gustó. Y algunos no sé por qué pensaron que yo era experto en Miguel Ángel Asturias. Entonces recuerdo que al, eh, mi primera actividad así, eh, pública ya pues eh, frente a espectadores que quieren llegar a saber de literatura no es algo obligatorio como en un colegio que te dicen eh, tiene que estar una hora para llenar ciertos puntos sino que era de, de entrada libre y recuerdo que se llenó esa vez el, era, un, era un pequeño café ahí en la sexta avenida de, habían más o menos unas 60 personas eh, y me tocó estar pues frente ya a, a poetas y escritoras enigmáticas como lo es Evania Vargas o Carolina Escobar Sarti y todos teníamos que ir a hablar sobre la poesía de, de Miguel Ángel Asturias y yo no sabía nada. Entonces lo bueno fue que me hablaron eh, más o menos un mes o un mes y medio antes. Entonces yo recuerdo que nomás me dijeron, bueno, yo acepté porque bueno es una oportunidad que no se presenta todos los días. Y me fui a comprar cuatro o cinco libros de, de Miguel Ángel Asturias y me fui a leer dos tesis a la, a la biblioteca de la universidad. Y pues estuve ahí como leyendo un poco de la poesía y todo eso. Sin embargo, resultó algo, algo muy curioso y esa fue mi primera lección como, como poeta, ya como alguien que se entrega al público, a, a los leones prácticamente. Y es que a mí no me gustó mucho la poesía de Miguel Ángel Asturias, la propiamente escrita en verso, o, sino que yo dije, bueno, la mejor poesía de Miguel Ángel Asturias está en su prosa. Por ejemplo, está en Hombres de Maíz o en El Señor Presidente. Sin embargo, yo dije, bueno, si digo esto, quizá vayan a pensar que, pues, no sé a quién invitaron a hablar o por qué invitaron a, a este niño o algo por el estilo. Y pues dije lo que comúnmente la gente hubiera esperado, hablar de la poesía de, de Miguel Ángel Asturias. Sin embargo, sucedió que Vania Vargas, que fue la última en hablar, ella dijo que lo que yo quise haber dicho, o sea, ella dijo que sí, lo que más le gustaba era la prosa de Asturias, porque le resultaba más poética que su propia poesía. Y ahí fue, por eso te digo, esa fue mi primera lección como poeta, que realmente para yo expresar algo de verdad no, puedo, no debo callar mis opiniones eh, estéticas, eh, ni lo que yo piense sobre el mundo, porque eso es lo que yo le estoy aportando, lo, lo novedoso, ¿no? o sea, no debo por qué apegarme a, a cierta línea. Ok, sí, esa es una muy buena experiencia de hecho y hablar por ejemplo de este premio Nobel guatemalteco eh, a veces podría ser incluso complicado o controversial, pero creo que la forma en la que lo expresas y la opinión que nos compartes es como muy eh, especial en ese propio sentido. A mí me llama la atención porque dentro de tu poesía yo eh, en lo que fui viendo encontré uno que se titulaba El vampiro eh, y me llamó la atención precisamente por el título porque cuando lo vi estaba yo en otra esfera pensando en otros libros y lo leí con la expectativa de encontrar al vampiro, digamos al vampiro original de Bram Stoker o al de Polidori, pero encontré otro vampiro. Bueno, me, me gusta porque es, es, es muy cierto y no me gusta pues porque la, la gente lo, lo ha hecho suyo. O sea, ahí ve, ve algo que no hay eh, ahí y se llama Todo niño fue, fue gato alguna vez. Mi gato precioso, bohemio de alfombra, como la rata no es de ninguna raza importante. No es más afín al queso o al cordón que al humor de Schopenhauer. Su atuendo le es indiferente. Es más gato por no tomar conciencia de sus pelos. Mi gato es mío porque a él me someto y a su gesto indescifrable. Es cafecito por fuera y negro por dentro, con algunas manchas de silencio. Sigiloso escapó a todos los nombres. Yo un poco necio le puse po, pero en casa más necios aún le dicen manchas. Y a pesar de todo en su inocencia de gato, como no nos entiende, todavía conserva su nombre. Mi gato, avión en reposo, es una isla en el ombligo del mundo, un ojo que fosforece en la noche. Sus maullidos rebotan por la casa mientras él persigue un mundo, escondido en un rayo de sol. Mi gato es mueble, valija silenciosa de travesuras que tropieza. Mi gato, que en realidad es gata, no tiene género. Pues ayer cumplió dos años muerta, pero entre todo lo muerto, su recuerdo es lo más vivo en esta casa. Excelente. Yo creo que a, a opinión muy personal te digo, algo de lo que más me ha gustado que he encontrado en tu poesía es la naturalidad con la que te expresas. Y creo que eh, en muchas ocasiones el poeta ah, tiende a expresarse en esta forma, pero a veces puede sonar un poco artificial. Por lo que me platicabas de cuando quieren construir algo y basarse en las métricas que tal vez hoy en día son un poco obsoletas. Eh, ¿Cómo has percibido el feedback de tu público? ¿Cómo, cómo has sentido esa, ese aprecio hacia tu obra por parte de la gente que está cerca de ti? A veces me ha parecido un poco extraña porque quizá los poemas o escritos que menos le tengo fe son los que más llegan a, a tocar a la gente. Por ejemplo, recuerdo que cuando este, este pertenece a mi primer libro, que, que es este, y yo tenía una serie de poemas y este lo, lo escribí casi de último. Y dije yo, ¿lo meto o no lo meto? Y recuerdo que todavía se lo leí a mi hermano y le dije, ¿qué pensás? Y pues él no me dijo nada. <risa> Solo fue como, ¿está bien? y dije, ¿lo meto o no lo meto? Y lo metí. Y luego, eh, pues ya sabes, la, la gente le toma fotos a, a ciertos textos y los sube y a veces te etiqueta o a veces no. Y yo decía, bueno, quizá les gusta. Hay otros textos que pues para mí son muy personales y puedo llegar a pensar que el, que el significado... Eh, pues se borra ya al, al entregarse y pues no tiene ya nada que ver conmigo, sin embargo digo, bueno, hay gente que me dice, mira, este, este poema me, me tocó. Eh, y a veces incluso me resulta un poco, eh, no sé, muy inocente que me dicen, este texto me ha sostenido a lo largo de, de, de estas semanas, estos meses. Y, y me, me pone a pensar ¿no? cómo algo que pues, se ha escrito en la, en la intimidad de, de una habitación o de una biblioteca puede llegar a, a conectar con alguien más. Y en cierta forma, pues eso también me mantiene eh, a gusto eh, con, la, con este deseo de so socializar lo que yo escribo, porque a veces, eh, por ejemplo, ahora en estos últimos dos años casi no he publicado nada nuevo. Y a veces me dicen, ¿Y ¿para cuándo tu próximo libro? Y yo le digo, pues no, hay, eh, pues no hay prisa, le digo yo, o sea, esto puede esperar. Y a veces me gustaría decirles, no hombre, Espérate, ¿no? Pero digo, bueno, tengo que ser amable también, porque al final ellos quieren leer y o sea, es algo que casi nadie hace. O sea, ¿quién está la expectativa de que va a ser alguien más? Creo que casi nadie. Y eso lo, lo agradezco mucho. Pero también, eh, por otro lado, eh, por lo mismo que, que sostenía, ¿no? O sea, no hay prisa. Por ejemplo, ahora ya llevo cinco años escribiendo ya eh, narrativa, un mismo texto, y ha hecho como tres versiones del mismo y todavía no me encuentro satisfecho. Una en parte porque estoy esperando de que pues cómo se va a recibir y otra por lo también el estar eh, eh, satisfecho con eso. Porque al final es como, yo nunca he tenido hijos, pero digo, bueno, esto ha de ser como tener un hijo. Porque siempre, aunque sea independiente, ande por ahí, siempre vas a estar a, a la expectativa de qué está haciendo, cómo está interactuando con, con los demás y bueno, entonces lo, lo tengo que hacer lo mejor posible claro bueno creo que algo de lo que dices es muy cierto y es que cuando el lector recibe el producto del escritor el lector muchas veces lo hace suyo se encuentra ahí, se identifica se percibe dentro del mismo y es muy interesante también escucharlo desde la perspectiva del escritor cuando dice yo estoy entregando algo que tal vez es íntimo es personal pero cuando lo entrego deja de ser mío cuando tú entregas estos textos cuando haces el primero la primera publicación ¿Cómo te sientes al momento de saber que las personas van a recibir por primera vez sus textos? ¿Qué van a pensar? ¿Qué, qué van a decir? ¿Cómo te sientes esa primera experiencia? Bueno, recuerdo que yo en realidad publiqué casi como por un error. Yo eh, soy bachiller en ciencias y letras y estaba estudiando psicología en la universidad y pues no tenía mucho de, de qué sostenerme, o sea, un, un empleo. Sin embargo, acá en Guatemala hay algo que se llaman eh, Juegos Florales, y pues, todo eso. Y bueno, yo tengo uno, uno de mis escritores favoritos, es Roberto Bolaño, y él prácticamente por muchos años vivió de concursos literarios, así, de, de provincia. Entonces, digamos que o sea, en Islas Canarias había un... había un certamen por un cuento, y te dan, que ¿de 2.000 euros al algo? Y aquí en Guatemala sucede lo mismo, por un, eh, por un poema, eh, por un cuento te dan dos mil, tres mil quetzales, ya sea si estás en primer, segundo, tercer lugar. Y que, por un año eh, me mantuve así, porque realmente ya uno después de los 18 años, eh, no sé si les pasa a todos, pero a mí me sentía mal de estar viviendo en mi casa y no estar aportando con algo. Entonces recuerdo que la editorial universitaria tenía este, este certamen y yo lo metí así solo por así, ahí sí pedían un libro completo. Y pues ya tenía bastantes poemas, lo metí, te daban dinero y eh, un, un lote de libros. Y pues fue casi como un impulso, algo ya pues muy natural, ni siquiera pensé en las consecuencias. Luego ya conseguí empleo eh, y recuerdo que estando en el trabajo me, me llamaron. Y lo primero que sentí fue vergüenza. Eh, fue como ahora todos van a leer lo que escribo, porque antes pues lo leía un jurado, dos, tres personas, lo olvidaban y ya se acababa, no, no se publicaba. Eh, y sí, el primer impulso fue, de, fue rechazar el premio, decir no, que no lo publiquen. Eh, ya, eh, pero luego pues vinieron muchas otras recompensas, lo que ya contaba de, de esto, lo de hablar sobre Asturias luego también el proceso editorial eh, de, de corrección pues, pues no hubo mucho eh, que hacer porque realmente como te digo sí me lo tomé bastante en serio eh, sí practiqué antes lo que era propiamente la, la escritura, leer manuales eh, de, de corrección y de, de redacción también eh, sin embargo la, la amistad que hice ahí recuerdo que ahí conocí a José Luis Perdomo Morellana porque él trabaja de corrector y es... Eh, él me enseñó muchas cosas, la primera que, que me dijo fue como recordar que autor viene de autoridad y no dejes que manoseen tu texto, porque le querían hacer un montón de cosas, miren esto puede perturbar a la gente, ¿por qué no lo cambia? incluso no querían que usara mi nombre completo y yo les dije, no, este es mi nombre y José Luis Perdomo me, me ayudó mucho a mantener, eh, que, prácticamente que no censuraran el texto, yo creo que estamos en el siglo XXI y que te quiten una palabra para mí ya, ya es censura. Entonces, eh, creo que eso, esa fue la, la experiencia de la publicación del primer libro. Ok, excelente. No, y qué bueno que nos compartes también que incluso has tenido eh, esto de compartir con autores de renombre. Por ejemplo, en el caso de Perdomo, que también es ganador del premio de Letras Miguel Ángel Asturias. Bueno, eh, te digo estamos muy contentos de en este proyecto poder compartir contigo, de poder escuchar tus poemas, de poder decirle al mundo que estás acá y que esto es lo que tienes para ellos, para que también puedan conocerlo y que puedan quedar satisfechos, que puedan también tener ese derecho de criticar el trabajo eh, y principalmente pues de encontrar algo que puede ser una nueva joya literaria así que te agradezco muchísimo Mateus también de a parte tí. de la biblioteca y pues por este espacio también que has decidido compartir con nosotros, muchas gracias Bueno, agradezco la, la invitación que me hicieron a acá este segmento Nuevas Voces de Guatemala y también los invito a seguir sintonizando este programa que seguro va a traer muchos otros personajes curiosos para, para la literatura. Agradecemos a ustedes por estar siempre pendientes de este espacio. Nosotros seguiremos, claro, compartiendo más eh, escritores guatemaltecos en este proyecto Nuevas Voces de Guatemala. Muchísimas gracias por esa atención que nos prestan.